Hola amigos, bienvenidos al canal de Educa. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo podemos nosotros cambiar el editor predeterminado dentro de la plataforma Educa. El editor predeterminado que viene con cada usuario es el editor que se llama ATO. Entonces personalmente a mí no me gusta trabajar con ese editor y eh, para todos aquellos que quieran cambiar entonces... Eh, lo cambiamos acá en, en preferencias. Nos vamos hasta preferencias y acá podemos cambiar la configuración del editor. Fíjense que el editor por defecto, como les dije, se llama ATO, pero el editor que a mí me interesa usar o que a mí me gusta usar se llama TimeMC HTML. Simplemente le doy en guardar cambios y ahora ya tengo el editor que, con el cual me gusta trabajar dentro de la plataforma. Bien amigos, esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que este video les pueda ayudar para cambiar el editor de Educa. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.